Mm. Oh, oh, oh, oh. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿No? ¡Otra vez! Esa va a ser la nueva intro, les juro, les juro que cuando terminé de hacerla, no paraba de verla, de verdad. Y ya me daban muchísimas ganas de poder mostrárselas, así que espero que les guste. Y si no, pues ni modo, así se quedó. Estoy emocionada y ya estoy muy, muy, muy ansiosa por comenzar este video. Porque así como lo leyeron en el título de aquí abajito... Voy a estar reaccionando a TikToks literarios. ¡Oh! Le pedí a mis amigos que me mandaran sus mejores TikToks. Y pues este fue el resultado. La verdad es que estaba que se me cosían las habas por ver esos videos. Y hasta ahorita dije no, no, no. Tengo que esperarlo. La reacción tiene que ser auténtica. Y pues nada. El primero que me mandaron me lo mandó Dianita. Que aquí abajito les voy a dejar sus redes sociales por si quieren ir a seguirla. Y hoy oh, amigos, les juro que no los he visto. Les juro, les juro, les juro. Oh, son dos. Ok. De este lado les voy a estar mostrando el TikTok. Y si no de todas maneras, también aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todos, todos, todos para que vayan y los sigan. Ok. Ah. Mm. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. A ver, vamos a ver el siguiente. A ver. Qué bonito. Creo que lo estaba, lo grabó cuando estaba haciendo el 24-7. El que hicimos con Clau. Ahora tengo otro que es de Pau. A ver, déjenme ir a buscarlo. Okay. Please contact me. Oh. Hi, I just wanted to say if you look like this, please contact me. Thank you. Ah, sí es cierto, oh, me I'm ha pasado say... un montón de veces, la neta. <risa> sí me ha pasado. Me ha pasado. Confirmo. Okay, el siguiente es de Guada Vázquez. Aquí abajito les voy a dejar sus redes sociales. Este me gustó mucho Ok, el siguiente es De mi amiga y por eso no tengo novio Ok, ok, ok A ver Sí, es cierto Sí, es cierto A ver, ¿en qué libro me pasó eso? En un libro, no me acuerdo ahorita con cuán pero, sí. Sí, muy buen, muy buen TikTok. Esto me gustó. Voy a tener que ocupar mis lentes porque no veo. Ok, ya llegué. Sí me ha pasado un montón, un montón de veces. A veces es porque me quedo dormida con el libro y se pierde la maldita hoja. O... De que con el. Eh, o sea, tengo el separador en el libro. Y a veces como voy a mi trabajo, pues suelo llevarme los libros que estoy leyendo, el libro que estoy leyendo. Y no sé qué es lo que hace en la bolsa, pero de pronto lo saco y pues ya no está el separador ahí adentro. Ok. Mm -hmm. Yo soy creo que el primero Porque no me puedo decidir Por una lectura O otra Y después no termino No eligiendo nada y no leo Nada porque no supe siempre Que y ya por último pero no Por eso menos importante el video De Lin Obvio <risa> la verdad es que tal me los imagino así porque últimamente han salido muchas sorpresitas en el mundo de la literatura, entonces quizá por ahí ya se esté cocinando algo y nosotros no estemos enterados hasta después, pero quién sabe. Y yo disfruté muchísimo reaccionando a los TikToks que me mandaron mis amigos y pues no sé, espero que ustedes también se hayan divertido muchísimo y si es así Déjenme aquí abajito en los comentarios cuál fue su TikTok favorito. ¿Les gustaría también que existiera una segunda entrega de estos, de estos videos? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Ay, ya me estoy cayendo! Ay.